Una conexión, Julio. Eh, tenemos a eh, un secretario general de un gremio que es la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina con el cual el domingo a lo mejor estemos enemistados deportivamente porque él es de Racing y yo de Platense. Carlos Villagra, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes a los dos y a los compañeros de, del equipo que tenés ahí en la radio y a los oyentes. este Les deseo que tengan calma que no pasa nada que coincido con lo que estaba diciendo el compañero recién Julio Ricardo claro lo que pasa es que todo se politiza y el deporte es este es precisamente amistad la amistad en el deporte era el principio fundamental porque el deporte es una cuestión que divierte que hace amigos y después empezó la plata a comercializar todo y bueno las apuestas y toda esa cuestión empezaron a hacer de que las cuestiones pasaran a mayores este es el problema más grave que hay sí, como el... me, me alegra que sea usted desde su nivel desde su compromiso social el que aporte estos datos ...con respecto al deporte... ...muy bien, me alegro mucho... ...claro, porque una cosa es el deporte... ...y otra cosa es... ...el profesional del deporte... ...que es trabajador... ...pero también ese trabajador... ...no puede enemistarse con otro compañero de trabajo... ...y, y, y los dirigentes... ...tendrían que ir... Este, ...a una escuela de dirigentes... ...para ser presidente de una entidad... ...ser vocal... Sí, señor. Y, y, y, ...y hacer una carrera... ...porque... Si no, acá todo vale plata. Entonces un jeque, como tiene mucha plata, se compra un equipo y se lo que quiere. Y, <ríe> y, deja de ser y nos olvidamos, Carlitos, Diego Carbone, de lo que decía la canción de los campeonatos evita, si ganamos o perdemos, respetamos al rival. Claro, lo que pasa es que se perdió la conducta del hombre que daba la mano, del hombre que tenía código, y del hombre que respetaba al ser humano y bueno, cuando el novio tira por la ventana a la novia cuando el presidente se enoja con la vicepresidenta cuando el enemigo empieza a tirar bombas atómicas y las cosas van a andar mal seguro, los seres humanos estamos, desen... estamos fuera de foco no entendemos los únicos que tienen realmente lugar y espacio y ubicación en este planeta que lo están demostrando son los animales que nos dan cariño que nos dan afecto que nos hacen vivir alegría un buen pajarito un perro, un caballo pues esos animales que tenemos acostumbrados a los seres humanos nos enseñan más que los seres humanos Carlos eh, ya Esqueretti dio el puntapié inicial. Eh, exactamente. En busca. Exactamente. De, ¿no? Ahora ya eh, lo, lo dijimos hace tres meses, lo dijimos sí, hace tres meses. Sí, sí, es cierto. Ahora, eh, yo, va, va a confrontar con el compañero salteño. Con eh, sí si van a jugar este un poco al quien tiene más voto. Este él trae los votos de Córdoba que es el 70% de la, de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros estaríamos poniendo el aporte que hemos unificado el partido eh, de acá de la provincia de Buenos Aires y también estaría trabajando Randazo que dio su palabra, y la compañera este, diputada eh, Mercedes, la Morocha. Mercedes, Mercedes, Landa. Mercedes Landa, que pone su partido. Y Graciela y también, Camaño. Y Graciela Camaño también le habría dado la palabra. Igual que tres eh, gobernadores de distintas provincias. ¿No sería oportuno que Pichetto se diera cuenta de que en este espacio donde él tiene más cabida, donde tiene más posibilidades, y participar de esta interna dentro de este espacio? Yo te decía que los animales nos enseñan mucho más que los seres humanos. <risa> <risa> Está bien, empecemos a ladrar entonces. Sí. <risa> el, que, el que te da de comer, este, nunca te muerde la, la mano cuando vos le das de comer no te muerde la mano el, el peronismo tiene que demostrar que tiene conducta, que tiene una doctrina que tiene eh, una cuestión que hemos demostrado durante el gobierno del general Perón este, también Menem lo demostró con sus errores y sus aciertos hoy eh, la mayoría de la gente y sobre todo los que no son peronistas dice que eh, Menem hizo un buen gobierno eh, bueno, ahora lo extraño pero este el tema pasa porque los argentinos si no nos unimos de una vez por todas y nos dejamos de macana de colores de división y no entendemos que esto es para el futuro no es para nosotros nosotros ya fuimos porque viene una generación que va a tener que pagar una deuda que le estamos dejando no una herencia, una deuda tremenda y esto es muy serio no es para estos muchachos estos muchachos vinieron a delinquir, vinieron a hacer cuestiones que están todos los días en los tribunales está más en los tribunales que en los puestos de gobierno es triste lo que está pasando lo digo con mucho dolor, acá hubo sacrificio de mucha gente murieron muchos argentinos de todos los bandos eso era de que nos reconciliemos que miremos a nuestros hijos y digamos bueno, perdón por lo que hicimos vamos a tratar de enderezar la cosa esta es la realidad todo lo demás, cuánto vale el costo de vida lo arregla la política, pero lo arregla si nos unimos seriamente y volvemos a darnos la mano y decimos con este apretón de mano nos dejamos de joder. Carlos, ¿Tienes tiene de estructura en todo el país es que Areti está, está conforme. No. No, no, no, no, no, Esto, este, salió en virtud de que nosotros venimos pidiendo de que alguien de, con experiencia, que no tenga causas penales, con obras con un 6% de desocupación como tiene la provincia con un banco que está normalizado y tiene eh, dinero para responder eh, que ha hecho obras, más obras que el Estado Nacional en la provincia que no tiene el drama que tenemos nosotros todos los días de pobres que están en la calle dejándose todas las cuestiones que, que padecen que no ven la realidad de que acá hay cinco o seis puntos que solucionar en forma inmediata, que es el hambre de los chicos, de los jubilados, de la estabilidad del trabajo, de llevar el pan todos los días a la casa, comer con la familia, reencontrarnos con la familia. Si no vemos eso, si no ven eso, están equivocados. Por eso hay que traer el nombre de la provincia, que tiene palabras, que ha hecho las cosas bien, que tiene una historia que comenzó eh, desgraciadamente el hombre que eh, fue creando la política de Córdoba y enderezó la cosa, que era el gallego sí. y bueno, eh, él sigue esa tradición y bueno, se pone al servicio de la patria se puede ir tranquilamente a su casa sin embargo, sigue la lucha él viene, un hombre que viene de la resistencia pero ya ves, abrió las puertas a los radicales abrió las puertas a la gente del PRO integró a los sectores que, este, que están en oposición y los integró, quieren participar del gobierno, vengan participen, el los lo mejor y este, está uniendo Córdoba y eso es lo que necesitamos que hagan acá en, en la Argentina es decir y yo creo que es hora de reflexionar que ese es el peronismo que necesitamos no es ganar o perder una elección, pero cuidado puede haber muchos senadores y los gremios estamos respaldando y esto se va a demostrar dentro de unos días cuando se haga el acto central que va a ser en la sede de un gremio donde vamos a citar a los peronistas a decirle lo que pensamos se acabó el antagonismo, se acabó la cuestión este que nos está destruyendo no nos damos cuenta que nos está destruyendo y está destruyendo a nuestra juventud nuestros hijos nuestros nietos ya llegó a nuestros nietos eh, yo no puedo admitir que un maestro en un jardín infante haga una barbaridad como la que hicieron el otro día sí, terrible la cuestión tiene que desaparecer de, de la mente de los argentinos eh, yo entiendo que, que se droga o, o toma sustancias que no, no le hacen bien bueno, no lo justifico pero digo, bueno, estaba drogado era un maestro, haciendo eso ya... Se está poniendo feo. Acaba a haber que poner mano fuerte, y para poner mano fuerte no, tiene que ser un hombre no comprometido con estas cuestiones raras que están pasando en Rosario y en otros lados, que está comprometido a la justicia, que está comprometido la policía, que está comprometido este, funcionario. Esto es terrible. Carlos. Eh, se nos está acabando el tiempo me gustaría ver en algún momento poder conectarnos con el gringo para que diga eh, en este programa alguna de las cosas que piensa o que siente vos sabés que a mí Allí me. ayer estuvo acá en Buenos Aires reunido con los empresarios bueno, tenemos que tener un poco la guía de cuándo va a estar para poder encontrarnos eh, radiofónicamente con él porque aparte a mí me quedó la deuda pendiente con la vida de, la, de la, la muerte de la Sota, que podía haber sido el gran candidato que unificara todo. Bueno, creo que este es la, el, el principio, no es el final, ¿no? Eh, es ocupar bancas, ocupar es, lugares, intendencias, para ir generando el futuro, porque este no es el, el futuro, este es el, el primer Yo paso. Soy sincero con, si, cierro con esto, soy sincero esto. contigo. Estamos con pocos días para formar lo algo, lo posible, claro. pero este, comenzamos, comenzamos a trabajar, comenzamos a unirnos, nosotros no es que estamos propiciando paz y eh, diciendo tontería. queremos reencontrarnos los hombres las mujeres del pueblo argentino porque Argentina no se merece, no se merece que destruyamos una patria tan extraordinaria. Lamentamos también la muerte de Rulio, que es con Diego Carbone, un hombre de la sí, resistencia, y, y Américo Real, Real también, también. Dos, compañeros. dos compañeros muy importantes. Mira, yo lo siento mucho porque con él participamos allá en la juventud, en la construcción de la juventud peronista, con él, con Espina, claro. con Cacho, con Rearte, con toda una muchachada que ya no están. Y cada vez somos menos, por eso estoy tratando de que se termine esta cuestión ya los argentinos estamos luchando por fósforo. Y en ese momento se luchaba para que venga la democracia, para traer la democracia, para que vuelva Perón. Y Perón vino a Olivo y dijo, unanse, yo no participo, quiero que ustedes hagan la democracia, y se hizo. Y después vinieron otras consecuencias, empezaron otra vez la politiquería sí, sí. barata donde el hombre perdió la conducta y perdió los códigos y eso es lo que ustedes lo entienden y lo conocen y que bien lo trasladaba recién el compañero cuando lo decía en el deporte han destruido esto tanto han destruido que hasta el deporte se han metido a destruir la desunidad de, de los argentinos no se dan cuenta de que todos somos iguales y que conmovedor todos Conmovedor es su discurso Desde el ámbito que me, me corresponde Que es el del deporte Lo que podría ayudar el deporte A terminar con que el que está enfrente Es un enemigo, es un adversario Y sin embargo la dirigencia no se preocupa de esto Ojalá el mundo del fútbol Y del deporte en general Lo pudiera escuchar Y pudiéramos seguir ese camino ¿eh? sí. Se va a interesar Cómo se va a enderezar todo, con conducta, con hombres que no estén comprometidos con, con nada que sea corrupto, claro. con hombres leales, con hombres de derechos, con hombres del pueblo, con hombres que quieran este realmente cristianos, si son cristianos, mejor, como lo dice nuestra doctrina, sí. y, y, y que este, sepan que la diferencia no está en la gente, está en lo que nosotros hacemos con la gente. ¿Van a competir con lista propia o van a participar de las pasos del justicialismo? El, en, el, en el justicialismo para nosotros no. Nosotros somos peronistas del partido peronista de Perón. Nuestro conductor es Perón. Ajá. Único, no van a ir a las pasos entonces. Eso. No, vamos a ir a una elección interna primero entre los compañeros para saber quién es mejor y cómo se forma el equipo y bueno, ambicionamos que sea candidato a presidente pero también va a ir a jugar en donde sea en la cancha que sea sin pelearse como habrán escuchado que habló él con nadie él es amigo de todo él es compañero de todo pero eh, viene representando a, la, a los federales a la provincia viene representando a los abandonados la gente que no tiene suste que no tiene este para viajar, que no tiene para comer y que nos da de comer a nosotros y que tienen la riqueza que no podemos explotar porque todas las riquezas están en la provincia pero la provincia no participa del gobierno ni toma la decisión ni tiene el banco central Un abrazo grande Carlos, gracias por estar con nosotros un abrazo A ese equipazo que se ha formado ahí. Gracias eh, Vos sos parte de un equipazo pero el domingo ya te digo, Platense no puede perder más. ¿eh? Pero gane quien gane lo mismo, porque <risa> el problema es no ganar, sino competir. Sí, bueno, pero nos vamos al descenso, nosotros no queremos <risa> No, no, <risa> pero... Le dimos una mano a Independiente, le dimos una mano a Boca, ¿cómo no le vamos a dar una mano a <risa> ¿Qué hago frente a Palermo? Mirá que, que insólito, ¿no? <risa> Un abrazo grande, Carlos. Gracias. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos ustedes, un abrazo. Y nos estás haciendo...